El sistema Lazarus contiene un filtro de contenidos. Este filtro funciona a base de categorías, como violencia, pornografía, etc. Y está configurado por el colegio. En casa puedo elegir otra política de filtrado. Para eso vamos al menú configuración y la opción filtrado personal. Como vemos, en elige tu política personal está seleccionada por defecto la política del colegio. En caso de que quisiéramos elegir una política más o menos restrictiva podríamos utilizar estos bloques de arriba. Así por ejemplo si yo selecciono bloqueo total, el bloque rojo, el iPad de mis hijos ya no pasará por el filtro seleccionado por el colegio, sino en este caso por este filtro que lo que hace es bloquear cualquier página web, de tal manera que dejarían de navegar. Si, por ejemplo, en la política del colegio tienen abierta la, la categoría de redes sociales, el iPad de mis hijos puede navegar a través de una red social, como, por ejemplo, Twitter. Si quisiera que en casa no pueda navegar por las redes sociales, tendría que venir aquí a filtrado personal y elegir una política que lo impida, por ejemplo esta. Selecciono esta y ahora el iPad de mi hijo puede navegar por cualquier página web excepto las de mayores de 18 años y las redes sociales. Una vez que he seleccionado cualquiera de las políticas personales de estos bloques, tengo que volver siempre al panel de control y poner en color naranja el ipad o los ipads que quiera de tal manera que esa política personal se aplicará solamente a los ipads que estén de color naranja una vez puestos en color selecciono cuánto tiempo quiero que aplique esa política de filtrado y pulso el botón aplicar el bloque donde dice Video Music se refiere a bloquear aquellas páginas que nos permitirían ver películas, series, etc. ¿Qué pasa si tengo la, en el filtro del colegio me bloquea alguna página web que quiero que mis hijos sí que puedan ver en casa? Para ello utilizaría las opciones de abajo, en este caso la opción de lista blanca. Añado la página web que sea a la lista blanca y aunque esté seleccionada la política del colegio, como yo la tengo añadida en mi lista blanca, esa página web sí que va a ser visible en el iPad de mis hijos. Si quisiéramos bloquear una página web concreta que la política del colegio no bloquea, no tendría más que añadirla a donde dice dominios bloqueados o lista negra. Por ejemplo, ahora mismo en la política del colegio está permitido entrar en la página web de marca si quisiera que esa página web en casa no sea accesible vengo a lista negra escribo el dominio y pulso en más ya lo tengo añadido en la lista negra de tal manera que ahora si voy al iPad de mi hijo o de mi hija y lo pongo en color naranja el tiempo que yo quiera como siempre y lo aplico si intenta entrar en la página web de marca, no se lo permitirá el filtro personalizado que acabo de configurar. Para quitar el filtro personalizado, no tengo más que venir aquí, al iPad que sea, y ponerlo de nuevo de color verde y pulsar, pulsar el botón Aplicar.